buenas tardes a todos y todas y gracias por acudir a esta charla que tiene de tratar sobre la república federal soluciones para convivir y contamos con isabel salud a mi izquierda y joan botella isabel es coordinadora general de esquerra nietzsche a izquierda Unida y diputada en el congreso por izquierda Unida en el grupo unidos podemos Catalana de origen se inició en el movimiento vecinal en su pueblo natal en los años 80, pasando a ser concejal durante dos legislaturas hasta que se trasladó a vivir a Euskadi. Aquí en Euskadi ha ejercido tareas de responsabilidad en movimientos sociales y ha ejercido de delegada sindical y asesora hasta que se ha incorporado a labores de diputada de Unidos Podemos en el Congreso. Joan Botella es presidente de Federalistes de Esquerres, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona y su campo de investigación es la política española, centrándose en la política comparada y en los partidos políticos, así como en las elecciones y las élites políticas y los gobiernos locales. Es autor también o coautor de una quincena de libros, entre los que destacan el sistema electoral, la Ciudad Democrática y Democracy in Contemporary Spain. Colabora con medi varios medios de comunicación, en los que, entre los que destaca el país, y con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Y sin más, le cedo la palabra a Isabel. Sí, gracias. ¿Se oye? Sí, sí. sí. Vale, pues, bueno, muchas gracias por vuestra asistencia eh, a eh, quiero en primer lugar darle las gracias a Joan. La verdad es que hace mucho tiempo que pretendíamos que se viniera a Euskadi. Sabemos que de, de esa iniciativa de federalistas de Esquerra estamos muy interesados, además de conocer la situación de Cataluña, también nuestra experiencia. Porque la verdad es que en Euskadi, eh, a pesar de que muchas encuestas nos hablan de que. Alrededor, hay alrededor de un 30-35% de personas que se sienten federalistas en Euskadi y hay como 10 puntos menos de personas que se definen independentistas lo cierto es que eh, eh, tiene muchísimo más espacio en el ámbito público mucho más espacio la idea del independentismo parece que hay más gente que defiende el independentismo es verdad que lo defiende el, partid, el partido nacionalista vasco pero también es verdad que Bildu tiene una implantación social eh, grande y eso hace que la repercusión eh, mediática y social de la, de la independencia sea muy, mucho más grande, a pesar de que hay mucha más gente que se, manifiest que se, mani que se manifiesta más cómoda en un estado, eh, estado federal republicano. ¿eh? Bien, entonces, mmm, la cuestión es que tenemos que dar una vuelta repensar por qué ocurre esto, qué papel estamos jugando las fuerzas eh, políticas que defendemos una, una república federal y no solamente políticas, también sociales y, y también otras, otros colectivos que están por un modelo federal. ¿no? Y ver cómo somos capaces de crear ese espacio, hoy Juan seguramente que nos dará algunos, algunos consejos que eh, nos ayudarán sin duda, cómo somos capaces de abrir en Euskadi eh, ...abrir mucho más esa, ese espacio federalista, ¿no? eh, Voy a hacer una intervención breve para que él pueda hablar más tiempo, Juan ...y mm, prácticamente eh, voy a plantear eh, cuatro cosas, ¿no? La primera es una reflexión de que cuando hablamos de derecho a decidir... ...para nosotras hablamos de democracia y de libertad, esto es muy importante... Porque no podemos decidir si no vivimos en una sociedad de democrática y si no decidimos en libertad. Eh, si tenemos necesidades sociales cubiertas, no podemos decidir. No podemos decidir qué trabajo elegir cuando tenemos necesidad de comer. Por tanto, en el reino de las necesidades no tenemos libertad. Esa es una idea fundamental que tiene mucho que ver también con el derecho a de decidir y con, la, y con el modelo federal. ¿no? Voy a hablar del de, de derecho de autodeterminación, un apunte histórico eh, para nosotras importantísimo. Voy a hablar también de cuando hablamos del derecho de autodeterminación, de los usos que se hacen, usos interesados. Eh, voy a hablar de los cuatro pilares básicos de la cuestión nacional de forma breve y finalmente voy a acabar ...también casi mencionando eh, los aspectos, las características de la República Federal que nosotras defendemos. En lugar de decir que el derecho de autodeterminación viene de nuestra cultura... ...de una parte importante de lo que es Escaranicha, de una, una pluralidad que es del Partido Comunista de Euskadi. El Partido Comunista de Euskadi eh, en el año 1935... En su carta fundacional ya recogía el derecho de autodeterminación para Euskadi. Decía, En aquel momento eh, nace la primera organización política que defendió la, la autodeterminación para el pueblo vasco y lo hizo en un, eh, digamos, un histórico proyecto de unir la liberación nacional con la liberación social. Esto es importantísimo. Eh, eh, nuestro, nuestra formación nuestra cultura venimos de ese hecho un hecho que todavía hoy decimos que eh, son dos caras de la misma moneda el hecho nacional y el hecho eh, social que no se pueden desligar por eso nos cuesta tanto entender que en Cataluña, que se estaba hablando de la puesta en pie de la construcción de un nuevo país de un, de un país independiente estuviera desaparecido del debate público qué modelo de, de país queríamos que construir, qué servicios sociales, qué economía, al servicio de quién tenía que estar esa economía, tenía que estar al servicio de las élites, al servicio de las grandes empresas o esa economía tiene que estar al servicio de la mayoría social trabajadora. Estos son elementos fundamentales y no se pueden separar porque cuando hablamos de la defensa de un país, de una patria, de una nación, no solamente hablamos de sus montes, de sus ríos, que también de su cultura, de su identidad, claro, todos formamos parte de, de, de un pueblo, ¿no?, de nuestra cultura, ¿no?, pero no solamente hablamos de eso, que también hablamos de eso, hablamos, eh, sobre todo y acompañando eso, hablamos de los hombres y de las mujeres ...de ese pueblo, de esa nación, de ese país. ¿En qué condiciones esas personas viven? Eh, ¿Se reparte la riqueza o no se reparte la riqueza? ¿Para quién se pone eh, al servicio de quién se pone la economía? Este es un, un elemento fundamental que, como digo, ha formado parte de nuestra historia... ...y que muchas veces se olvida. Se olvida también en Euskadi. Cuando la, eh, eh, Bildu nos propone un acuerdo con el, con el Partido Nacionalista Vasco... un acuerdo. Eh, de país y luego ya hablaremos de qué tipo de país, ...y hablaremos de las cuestiones sociales. Nosotros decimos que no es posible que cuando hablamos de construcción de un país hablamos también de la construcción social de ese país y que son dos cosas que no se pueden separar, que no van a una, una cosa lo primero y, una, y luego otra que, y luego en segundo lugar lo otro. ¿no? Bien, eh, por eso decimos que para nosotras el autogobierno eh, o la conformación de un Estado no es un fin en sí mismo, no nos interesa un autogobierno que se pone al servicio de las élites, porque eh, si nosotros analizamos eh, los años de democracia en Euskadi, los instrumentos, que tenemos instrumentos potentísimos en Euskadi, tenemos instrumentos de tenemos capacidad normativa en materia de impuestos, y eh, eh, nosotros decimos que si analizamos a quién han beneficiado durante todos esos años, veremos que han beneficiado sobre todo las rentas más altas y las rentas del capital. Por eso, ese tipo de autogobierno no nos interesa, porque eh, para nosotras el autogobierno es un instrumento. ¿Un instrumento para qué? Para el servicio de qué. Y esto es importantísimo, al servicio de la mayoría social trabajadora, como digo. Por tanto, cuando hablamos de derecho de autodeterminación... Para nosotros hablamos de una reivindicación democrática básica, un derecho de, de participación en los asuntos públicos. Y no solamente con quién queremos vivir, que también con quiénes queremos vivir, compartir el futuro, pero también eh, queremos decidir en todos aquellos asuntos públicos, aquellos asuntos públicos que nos afectan directa, directamente. Sobre eso también queremos eh, decidir. Y cuando hablamos del derecho de autodeterminación, ¿qué usos interesados hacemos del derecho? De, o sea, no se hacen del derecho de autodeterminación. El primer uso que se hace de este derecho es, es la autodeterminación tabú. O sea, es esa autodeterminación que, bueno, que, que tiene un efecto destructor de, del orden constitucional, que dice que como la autodeterminación no está contemplada en la Constitución española, no, ni siquiera se puede debatir de ella. Y además, eh, esto, seguramente al nacionalismo de derechas, al nacionalismo español, le ha servido para eh, cohesionar a su gente, ¿no? Pero mm, para nosotros que no tenemos respeto por tabú alguno, esto no nos interesa. No nos interesa ese uso interesado que se hace de la autodeterminación. Pero tampoco nos interesa el uso contrario, ¿no? El uso que se hace de que, eh, totalmente opuesto, ¿no? que la, auto, la autodeterminación es eh, una especie de talismán mágico que lo soluciona todo. O sea, con la autodeterminación, también ahora pasa en Cataluña, parece, eh, en Euskadi también, que seremos todos felices, que vivimos en una calle feliz y que lo soluciona todo. todo ¿no? Y además que soluciona, sobre todo en Euskadi, el, el tema de la normalización política, ¿no? Porque bueno, se dice que mmm, eh, la autodeterminación permitiría dotar a nuestro sistema político de legitimidad democrática, cosa que ahora no tenemos. A nosotros no nos interesa ninguno de estos usos interesados de la autodeterminación. Es algo tan sencillo como que una nación, un pueblo decida eh, con, en todo aquello que le afecta directamente. Voy a pasar eh, a qué entendemos nosotros como cuatro pilares básicos, solo los voy a mencionar sobre la cuestión nacional. Primero, que ya lo he comentado, el reconocimiento de la existencia de la nación vasca como una entidad una, de la nación vasca. Segundo, es, eh, por tanto, el derecho que tenemos como pueblo a decidir cómo queremos organizarnos y con quién queremos organizarnos. En tercer lugar... Eh, que también he comentado, un elemento fundamental, la unidad entre lo nacional y lo social. Una unidad para nosotras inseparable. Y en cuarto lugar, un elemento que muchas veces se nos olvida, que es el internacionalismo. Para nosotras, el internacionalismo es una pieza fundamental porque supone buscar lazos de nuestra clase, de nuestra clase, de la clase trabajadora, con otras regiones, con otros pueblos, con otros países, mucho más allá de nuestras... Fronteras. ¿Para qué? Porque tenemos eh, intereses eh, similares, tenemos los mismos inter intereses y por tanto es necesario construir contra el poder popular que enfrente en estos momentos a la economía. Tenemos una economía globalizada que manda sobre la política y no podremos combatir o poder pon poner el poder popular al servicio economía de las clases populares si no construimos un contrapoder de intereses de trabajadores y trabajadoras. Voy a pasar rápidamente, más que nada a mencionar, y a partir de ahí, desde ese análisis qué eh, República Federal defendemos. Primero, una República Federal que encaje de forma adecuada, que no lo hace ahora, la plurinacionalidad. Somos un país, España, que es plurinacional ¿no? y además que lo haga desde la voluntariedad de las partes. No hay mayor vínculo entre naciones, entre pueblos, yo diría que incluso entre eh, una pareja en lo, en lo diario, una relación personal, no hay mayor vínculo, el más fuerte y duradero que el voluntario. Por tanto, eh, las, naciones, las naciones para construir una república federal, se tienen que asentar sobre la voluntariedad de las partes. Ese es un elemento fundamental. Aquella lazo que se haga sobre la represión de la obligación no durará en el tiempo. Por tanto, un elemento fundamental para nosotros, porque es eh, un lazo fuerte, es que se base sobre la voluntariedad. Y además, otro elemento importante es que, la República tiene que garantizar derechos sociales y laborales. Hablamos, por tanto, de vincular el debate territorial con el debate social. Hablamos también de soberanías compartidas. Quiere decir, soberanías compartidas entre el Estado federal y las unidades federadas. Quiere decir que no habrá relaciones de subordinación, sino que serán... Relaciones al mismo nivel. Hablamos también de relaciones multilaterales, no de relaciones bilaterales, estamos hablando de relaciones multilaterales eh, entre todas las partes, todos los estados que se van a federar y que van a constituir ese estado federal. Y por tanto hablamos de coordinación y como digo antes también, relaciones horizontales, no de subordinación. Hablamos, por tanto, de un pacto entre iguales. Esto es muy fundamental. No estamos hablando de una relación de centro a la periferia, sino que estamos hablando de pacto entre iguales, de servicios y eh, derechos básicos para toda la ciudadanía. Esto es muy importante, que viviendo en un país tengamos unos servicios básicos. No puede ser que unas partes del, de, de ese Estado federal que queremos construir vivan mejor que las, que las otras. Estamos hablando de un Estado democrático, participación ciudadana, derecho a decidir, eh, ya lo he dicho antes, no solamente con quién queremos vivir, sino con todas aquellas cosas que nos afectan, eh, todos los asuntos públicos que nos afectan. Eh, hablamos eh, también de, de incremento del poder político y capacidad financiera de los ayuntamientos esto es muy importante los ayuntamientos son las administraciones más cercanas a la ciudadanía y por tanto las que son más capaces de solucionar los problemas de eh, la ciudadanía la ciudadanía más cercana pero hace falta capacidad financiera y también incremento de poder político porque no son las administraciones las más pobres y las más olvidadas. Por tanto, reconocimiento de la realidad plurinacional que he comentado antes, pluricultural y también plurilingüe. Esa España que nosotros definimos una España republicana. ¿Por qué? Porque no eh, compartimos una España federal con un monarca, con un rey que no la ha decidido nadie y por eso consideramos que la jefatura del Estado tiene que también ser sometida a elección popular, como todos los cargos de la República. Si yo termino aquí, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora, quiero empezar por agradecer... A Escarainza me habéis invitado a venir aquí a hablar de un poco de cosas. Um, es una cosa que me pasa frecuentemente estos últimos tiempos en Barcelona o alrededor de Barcelona o por Cataluña. Um, tener que ir a explicar cosas son un poco evidentes, pero cuando la gente no quiere ver la realidad pues hay que explicarlas. ¿no? Um, y la pregunta más frecuentemente que se nos hace es uh, ¿qué pasará?, y la segunda pregunta que se nos hace es, ¿y vosotros qué hacéis? Um, lo del qué pasará, yo os confieso ya que no lo sé, pero os voy a explicar algunas cosas al respecto del lío catalán y en segundo lugar algunas cosas respecto a lo que hacemos y proponemos esta organización que yo represento, que se llama Federalistas de Izquierdas. Um, para explicar el lío catalán, lo mejor es explicar el lío que tenemos hoy. Um, el Parlamento de Cataluña no pudo reunirse el martes pasado porque la convocatoria del Parlamento está recurrida por el Gobierno Central ante el Tribunal Constitucional porque el candidato que se propone para esa reunión está viviendo fuera de España, está escapado a una orden de búsqueda y captura, Carlos Puchamón, y, eh, por tanto, no podría presentarse libremente al Parlamento de Cataluña. Um, no hay presidente de la Generalitat. Este recurso se resolverá Dios sabe cuándo. La suspensión es por cinco meses, puede durar más tiempo. Y en segundo lugar, um, los partidos que proponen la candidatura de Puigdemont a presidente de la Generalitat um, oscilan entre tres posibilidades distintas. Primera, eh, que el presidente, del candidato a la presidencia, se exprese por una pantalla situada aquí detrás para que le, los diputados le vieran una pantalla, digamos, de televisión. O bien que delegase a un diputado que estuviese sentado en primera fila que leyese su discurso por él. O bien, y esta es la última versión que ha aparecido ayer o anteayer, eh, que se invistieran no uno, sino dos presidentes de la Generalitat uno que ejerciera un papel simbólico internacional y otro que hiciera el trabajo de verdad. Um, todo esto ya se ve, es un poco un dislate, porque detrás de esto no se gobierna, detrás de esto las listas de espera en los hospitales han crecido, detrás de esto este año hay 19.000 niños más que tienen su escuela en un barracón, Um, y así sucesivamente. Es decir, detrás de esta paralización gubernamental lo que hay es un mantenimiento de situaciones sociales enormemente dolorosas, enormemente duras, y en un contexto que ha sido catastrófico por los años de crisis económica en que hemos vivido, y ahora que se nos dice que hemos salido de la crisis, uh, han salido algunos de la crisis, pero otros siguen instalados en ella. ¿no? Los fenómenos de pobreza urbana. Los fenómenos de descomposición siguen siendo muy, muy visibles. ¿Cómo empezó esto? Um, Convergencia y Unión había quedado fuera del gobierno autonómico y en 2010 uh, regresaron al gobierno de la Generalitat poniendo en marcha um, una política muy fuerte de recortes presupuestarios y de recortes en servicios sociales. En aquel momento, Convergencia no tenía mayoría parlamentaria y tenía el apoyo parlamentario del Partido Popular. Y a la inversa, cuando el Partido Popular ganó las elecciones españolas al año siguiente, Convergencia le apoyó. Um, la las las uh, medidas puestas en marcha por el gobierno más han sido los recortes más severos que se han hecho en el lugar de España. Por ejemplo, el gasto público universitario matricularse en mi facultad, en la facultad que yo dirijo estos días, cuesta exactamente el doble que en Santiago de Compostela o en Sevilla. Las tasas universitarias aumentaron en cerca de un 60%. Pongo esto solamente como un dato. A la vez se mantienen las subvenciones a las escuelas que separan a los niños de las niñas. Esto sí, que no falte. Escuela concertada del Opus Dei, esto que funcione. ¿No? Um, el, el contenido político y social del gobierno más se verá bien, eso os explico, cómo intervinieron en apoyo al gobierno de Rajoy cuando se aprobó la ley de reforma laboral. La reforma laboral del 2012 prevía, el proyecto de ley, prevía que si una empresa entraba en pérdidas, podía despedir trabajadores. La enmienda que presentó Convergencia y Unión, establecía que, y que fue aprobada, ¿eh? si una empresa prevé que en los próximos tres trimestres sus beneficios se pueden reducir, puede despedir a gente. O sea, el proyecto inicial del PP era, si hay pérdidas, se puede despedir. La enmienda de convergencia decía, si se prevé que puedo ganar menos, no perder, ganar menos, se puede despedir a gente. Yo creo que esto ilustre muy bien sobre el carácter de clase del gobierno de más, del gobierno de convergencia, y explica muy bien los importantísimos movimientos de protesta que se generaron en los años 2011 y 2012 contra estos recortes sociales, contra la reducción salarial de los funcionarios o de los maestros, etc. ¿No? Las calles de Barcelona llenas de manifestantes en contra de las medidas del gobierno más que culminaron con el intento, bueno, era el periodo del 15M, para entendernos, que culminaron con el bloqueo del Parlamento de Cataluña en un día en que se tenían que aprobar los presupuestos de la Generalitat y en que el gobierno Mas tuvo que entrar en helicóptero en la sede del Parlamento. Yo creo que aquel día el gobierno de Mas y Convergencia entendieron que debían modificar radicalmente su estrategia política e hicieron una cosa inesperada que fue aliarse con los sectores populares radicales que habían estado promoviendo la causa de la independencia había empezado una pequeña cadena de referéndums, de consultas ciudadanas a escala local en que se preguntaba a la gente que votasen si deseaban una Cataluña independiente o no estos referéndums no tenían ninguna trascendencia política pero obviamente resonaban mucho y aquí apareció la idea de combinar la presencia de Convergencia en el gobierno con el apoyo de estos movimientos de base más popular por la independencia. Y lo que se llama el proceso, al procés, es la alianza de estos dos elementos, que era una alianza inesperada, porque Convergencia eran la burguesía, era Jordi Pujol, eran, eh, no sé, no es casualidad que cuando han juzgado al cuñado del rey, su abogado era Roca Junien, que era el número dos de Jordi Pujol. Es decir, un partido absolutamente integrado en el establishment, hasta el punto de que cuando se les ofreció en el periodo constituyente que Cataluña tuviese un concierto similar al vasco, lo rechazaron. Prefirieron el sistema general de participación en los presupuestos generales del Estado Um, aquí se pusiese en marcha de manera inesperada este proceso. Este proceso que quería tener dos caras. En primer lugar, una cara técnica, encaminada a decirle a la ciudadanía que la independencia era algo fácil, era posible y no tenía costes. De hecho, iba a generar muchísimos beneficios. Una de las consignas básicas del movimiento ha sido España nos roba. ¿Eh? Um, para esto, para cubrir este frente, digamos, uh, técnico, lo que necesitamos es crear unas estructuras de Estado propias. Es decir, el Gobierno de la Generalitat, además de gobernar y administrar las cosas, iba a preocuparse de crear estructuras de Estado. Y en segundo lugar, crear a nivel social una agrupación, una asociación, un movimiento, ...que mantuviese viva la llama, movilizando a la gente. Y es aquí donde han tenido un éxito muy importante. Hoy la vida política en Cataluña es protagonizada por una entidad... ...llamada la Asamblea Nacional Catalana, la ANC. Es una organización muy amplia, capaz de movilizar a cada año... ...en cada manifestación de 11 de septiembre, de sacar a medio millón... ...o un millón de personas a la calle, y además de un modo muy encuadrado. Es decir, la gente se inscribe previamente a esas manifestaciones y te dicen exactamente en qué metro cuadrado de la manifestación te has de situar y si a ti te corresponde llevar una camiseta roja, amarilla o azul. Es decir, una organización extraordinaria, con una gran capacidad de movilización, con una gran capacidad de agitación a través de los medios de comunicación, de la televisión pública, etcétera que ha conseguido dejar entre paréntesis a los partidos políticos ...o incluso arrastrarles. No sé si visteis imágenes de televisión el otro día... ...cuando el Parlamento de Cataluña tenía que re reunirse... ...las dos mil o tres mil personas que estaban alrededor del Parlamento... ...increpando a los diputados, estaban ahí movilizadas por esta entidad... ...por la Asamblea Nacional Catalana, no por alguno de los partidos políticos. ¿no? La consecuencia de esto ha sido, que además es muy vistoso que el sistema catalán de partidos ha estallado en todas direcciones. Allí había un sistema, en el pasado, que se parecía vagamente al Vasco. habían dos grandes partidos, un partido Burguesote, que era Convergencia, y el Partido Socialista. Había en la izquierda, Iniciativa por Cataluña, el partido hermano de Izquierda Unida, por la derecha el PP, y por el medio un grupo nacionalista, Esquerra Republicana, que generalmente pactaba con Convergencia. ¿Eh? Más o menos, la política catalana funcionaba sobre esta base. ¿no? El Partido Socialista vivió una crisis profundísima, una ruptura, han salido muchos de sus miembros, y es un partido muy reducido. Convergencia ha dejado de existir, Convergencia pasó a llamarse Partido Democrático Europeo de Cataluña, rompió con la pequeña ala demócrata cristiana que tenía y ahora se ha incorporado a una lista que se llama Juntos por Cataluña, que es la lista de Puigdemont, en la cual tiene, me parece, 15 diputados sobre 35. Pero Convergencia es un partido muerto. Eh, Iniciativa por Cataluña es un partido que ha vivido profundas crisis y que allí el proceso de confluencia con Izquierda Unida, con Podemos, etcétera está siendo muy difícil, a pesar de que, como en Euskadi, se ha situado como el primer partido en las elecciones generales, pero con muchas dificultades internas um, y han conseguido lo que era impensable, que es que el partido que ha ganado las elecciones en Cataluña es Ciudadanos, que era un grupúsculo minoritario que apareció solamente como el, la alternativa que pro, el voto de protesta contra la catalane, catalanización de la escuela y hoy es el primer partido en Cataluña, especialmente en las zonas obreras donde ha ganado ampliamente las elecciones, es en los barrios populares de Barcelona, alguien me hablaba por aquí, Hospitalet, eh, San Adrià, en Badalona, es decir, en las zonas clase obrera tradicional, hoy el primer partido es Ciudadanos. Um, esto para mostrar las dimensiones del problema que tenemos, y esto explica también el surgimiento de este pequeño movimiento que llamamos, o no tan pequeño, de Izquierdas al que represento y voy a dedicar el resto de mi presentación a, a esta cosa. He dejado muchísimas cosas entre paréntesis, en todo caso, si hay interés, las podemos luego recuperar en el debate. ¿no? Federalistas de Izquierdas y su el plural um, se creó en 2012 reuniendo a gente de izquierdas de diversos partidos, de Izquierda Unida, de Esquerra Unida, uh, de Iniciativa, Socialistas después gente de Podemos, mucha gente del mundo sindical y muchísimos independientes, muchísima gente que se había apartado de la política, que se hacían una pregunta. ¿Cómo es que la izquierda política y sindical catalana no es federalista, sino que se deja más o menos absorber o seducir por el discurso del independentismo? Suavizándolo, Diciendo soberanismo en lugar de independentismo. Diciendo, y ahora te critico aquí, perdóname un poco, ¿eh? múltiples soberanías en lugar de la soberanía. Sí, pues no, soberanía es soberanía. ¿eh? Es que decido yo nadie más que yo. ¿eh? Es decir, ¿Cómo es que esta actitud se está generalizando? Se está haciendo como la única posible en el ámbito de las izquierdas para las cuales la tradición más auténtica y más profunda desde hace 150 años ha sido el federalismo. Las izquierdas catalanas, las izquierdas sindicales, las izquierdas políticas han sido siempre federalistas. Cuando el 6 de octubre del 34, el presidente Compañes, en rebeldía contra el gobierno de la CEDA, proclama la independencia, no proclama la independencia. Dice, declaro, el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Es una cosa novedosa, es un invento reciente, que las izquierdas catalanas se pongan a remolque del movimiento independentista. Sobre todo, además, con este movimiento independentista tiene su motor y su guía y su iluminación en un partido burguesote como es, como, es, uh, como es Convergencia o como ha cambiado posteriormente de nombre. Um, esta posición es la que corresponde a la mayoría de la opinión pública en Cataluña y, si se mira bien, en el conjunto de las Españas. A la gente a veces se le pregunta um, qué tipo de estructura institucional le gustaría que hubiera en España. La posición mayoritaria es un gobierno descentralizado como ahora, o con más poder en manos de las comunidades autónomas. Hay una pequeña proporción del conjunto de España, obviamente más en Cataluña, que defiende que haya la posibilidad de independizarse y hay una proporción sensible también en el otro extremo los que quieren que no haya ningún tipo de gobierno territorial, los centralistas. Pero la mayoría de la opinión pública española y la mayoría de la opinión pública catalana aspira a un gobierno descentralizado como ahora o más, es decir en clave, digamos entre comillas, federalista um, esto corresponde también al cambio de posición o las posiciones de las fuerzas políticas el mundo del Partido Comunista, el mundo de Izquierda Unida, tradicionalmente su posición ha sido siempre a favor de una estructuración federal de España, nos lo recordaba hace un momento Isabel um, con más o menos profundidad y con más o menos sinceridad es hoy la posición del Partido Socialista. El Partido Socialista siempre se había dicho federalista, durante muchos años se había olvidado de esta dimensión de su política, pero en los últimos cinco o diez años ha aprobado reiterados documentos en esa dirección. Es la orientación de Podemos. Podemos, aunque sus posiciones escritas sobre la estructura del Estado son todavía muy complicadas, son todavía un poco nebulosas, eh, habla de la confederación, habla de la plurinacionalidad, que son palabras distintas para referirse a lo mismo, al reconocimiento de que este es un país muy complicado, muy variado y que no se puede gobernar de modo uniforme. Incluso, y esto puede ser incluso más, más chocante, empiezan a haber voces en el mundo de las derechas españolas que se dan cuenta de que la estructura central actual es inútil y es contraproducente. Um, el economista en jefe que ha estudiado la reforma de la financiación del Estado en España, un tipo se llama Ángel de la Fuente, que ha trabajado para la Federación de Entidades Económicas, incluso portavoces de ciudadanos, están hablando de que la estructura del Estado que tenemos no puede funcionar bien porque no es federal. ¿A, a, qué se debe esta ¿A qué se debe que incluso en medios de la derecha hoy estén abriéndose a esta idea? Yo creo que a dos realidades. Una, la gente, los ciudadanos, quieren gobernarse. Quieren gobernarse a sí mismos. Y la expresión de la voluntad de autogobierno empieza por abajo de todo. Se hablaba hace un momento de los ayuntamientos, es que justamente a escala local es donde se empieza. Y luego, aquellos temas que van a una escala territorial más amplia, hay que referirlos a una institución territorial de un nivel más alto. Aquí son tradicionales las diputaciones, en otros territorios puede ser la provincia, en otros puede ser directamente la comunidad autónoma, y así sucesivamente. Es decir, la idea de que las estructuras políticas no son una cosa que nos encontramos ahí contra la cual luchamos. No, no, sí que hay que hacerse la idea de que las instituciones políticas se crean desde abajo para abordar los problemas. Y esta es la otra cosa. Si hoy se mira lo que ocurre aquí, allí, o a escala mundial, la mayoría, por no decir la totalidad, de los problemas importantes que tenemos son problemas que no se detienen en las fronteras entre países. Si hablamos de la crisis ambiental, si hablamos de la globalización económica, si hablamos de la desindustrialización aquí y la industrialización forzada en el tercer mundo, si hablamos de la crisis de los refugiados, si hablamos de los problemas de la, de la, bueno, de la creciente tensión bélica a escala internacional, todo esto son problemas que solo se pueden abordar desde una lógica de superar las fronteras. Vamos, y vamos porque es irremediable, hacia unidades políticas más amplias, en las cuales las fronteras son solamente una línea dibujada con lápiz en el papel, pero dejarán de tener trascendencia, dejarán de tener relevancia. Mucha gente del mundo lo sabe, pues es una experiencia diaria, y los que vivís cerca de una frontera, lo sabéis, lo fácil que es pasarte de un lado a otro y encontrarte con gente que habla francés, encontrarte con gente que habla otras cosas. ¿no? Eh, pero es que esto es general. La mezcla, la combinación, es general. Es muy interesante ver cómo el movimiento independentista en Cataluña, en el sector social en que está teniendo menos éxito, contra lo que podríais creer, es entre los jóvenes. El apoyo a la independencia crece con la edad, el grupo social con menos apoyo a la independencia son la gente de 30 años o menos, porque yo creo que son aquellos que tienen más claro que viven en un mundo que es un mundo, que no viven en un territorio pequeño, estrecho, que no vive en un país, que lo que les pasa en la vida, lo que va a ser su proyección, lo que va a ser su horizonte laboral, es algo que no tiene las fronteras que tienen los países. Um, ¿Qué hacemos, federalistas de guerras Nos dedicamos a explicar cosas de estas. Nos dedicamos a hacer actos como este, o con menos gente. ¿eh? Vamos a pueblines y predicamos. Um, y es una cosa enternecedora, de verdad. Porque te viene gente y te dice menos mal que hay alguien que dice estas cosas. Menos mal que hay alguien que dice que podemos entendernos que se puede hacer política desde la concordia. Otros dicen, um, menos mal que alguien dice lo que yo pienso, porque, eso lo decía una señora, yo creía que era muy rara, porque pensaba estas cosas, y lo hablo con las amigas, nadie está de acuerdo conmigo, pero que ustedes lo hacen, ¿no? Como ir de pueblo en pueblo y hablar con siete o doce personas no da mucho de sí. Hemos hecho un libro que nos encargó una editorial, un librito que nos puede traerme un excuso, que se llama ¿Qué es el federalismo? Porque esta es una pregunta obvia. Esto es el federalismo, ¿qué es? lo ¿No? hemos escrito tres militantes de la asociación, es un librito que está publicado por libros La Catarata, digamos, hago propaganda comercial, perdóname, eh, Amaya, pero no puedo evitarlo, aunque los derechos de autor los damos a la asociación, no los cobramos, ¿eh? Y como estamos en el siglo XXI y hay que comunicarse hoy visualmente, tachín, tachín, gran anuncio, estamos acabando, exactamente acabando estos días, la producción de un documental, de una película que creemos que se exhiba en las televisiones y que se exhiba en cines, que se llama secas Federal, la película dirigida por Albert Solé, que es un director de cine especializado en documentales. Tal vez alguien uh, os suene una película llamada bucarés que es la biografía de su padre, que había sido político Jordi Soletura, un diputado del Partido Comunista. Es una película que creemos que se exhiba, que sirva para ver cómo, en primer lugar, la gran mayoría de los ciudadanos que viven en democracia viven en países federales. Pues son federales, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Canadá, la India, podría seguir. En segundo lugar, que como el federalismo no es solo un, una, un artilugio, de organización del Senado o no sé qué, sino también es un modo de abordar problemas concretos, tangibles. Por ejemplo, sabéis que los belgas estaban divididos, dios a muerte entre la comunidad que habla en holandés y la comunidad que habla en francés. Desde el año 2014 aprobaron una reforma constitucional, una reforma federal. El conflicto ha desaparecido, no hace ruido y Filmamos una compañía de teatro infantil montada por un director de teatro flamenco y una directora francesa, balona, y cómo hacen obras de teatro infantiles que ha de ser en un lenguaje peculiar, porque se dirigen a niños. Y una obra de teatro para niños en un país bilingüe puede servir para acentuar la bronca o al revés, para generar concordia. ¿No? La, clave es esta, ¿eh? la clave es esta. Nosotros no queremos hacer una propuesta política eh, explícita. En primer lugar, porque hay gente nuestra eh, que pertenece a varios partidos políticos distintos. En segundo lugar, porque creemos que este es un trabajo de los partidos políticos, que trabajen ellos. Lo que queremos es soliviantarles a la gente, soliviantarles a las bases y que las bases le recuerden, oye, el compromiso es transformar las cosas, transformar en una clave federalista. Um, como no tenemos una propuesta precisa, nosotros hablamos de que hay que hacer reformas. Um, a veces se habla en singular de que hay que hacer la reforma de la Constitución. ¿eh? Um, a mí hablar en singular me da un poco de miedo, porque esperamos la reforma en singular y en mayúscula ponemos allí todas las esperanzas y a lo mejor esto es demasiado. Yo creo que a lo mejor hay que hablar de reformas, hoy vamos a arreglar esto, pasado mañana arreglaremos aquello y el año que viene arreglaremos lo otro. ¿eh? Un planteamiento, a veces se habla de un proceso constituyente hoy, en primer lugar, no estoy seguro de si la correlación de fuerzas que hay nos iría a favor o nos iría en contra, primera cosa, y en segundo lugar, Um, a lo mejor es más prudente buscar generar mayorías políticas y sobre todo sociales a favor de una reforma, luego a favor de otra. Nuestro problema es que aquí nunca se reforma nada, aquí las cosas se rompen. ¿no? Si se rompen las cosas, ¿a quien nos irá peor? Es a nosotros. Esto es la experiencia de siglos de historia de este país. Por tanto, yo creo que tiendo a creer que una aproximación más útil va en esta dirección. Obviamente, hacer reformas significa no solamente tener un movimiento en Cataluña, ha de haber movimiento en otras zonas, en otras partes de las Españas. Se han creado grupos, eh, asociaciones de entidades federalistas en Aragón y en, y en Andalucía, ya existen y funcionan, hacen actividad. Se está creando estos días, aunque cueste de creer, en Madrid. Y hay núcleos que van a crear una entidad de este tipo en, en Cantabria, en el país valenciano, y hay que ver si gente en Valladolid y en León también se animan. Porque nuestra convicción es que la mayoría de la gente, cuando se le explica la posibilidad de una transformación de este estilo, lo entiende y le gusta. Entonces, generar desde abajo agrupación, organización, movilización, para poner presión sobre las fuerzas políticas, se nos ha ocurrido que puede ser una forma de avanzar en esa dirección.